Bueno, estamos nuevamente en vivo, estamos nuevamente en vivo, no sé qué pasó, pero algo aconteció. Pero pasó, que <ríe> se desconectó. Sí, sí, es que sabemos que el enemigo actúa de esta manera. Así eh, es. Eh, pero aquí estamos y no nos vamos a, a dejar vencer. De amén, amén. Estamos, estamos es. orando ahorita por los pastores, por los siervos de Dios, hombres y mujeres que están alrededor del mundo. Y los misioneros, eh, todos aquellos hombres y mujeres que usan la Biblia como su herramienta principal sí, y fundamental. Amén. Todas aquellas personas que están allí eh, sirviéndole a Dios en todas partes del mundo. Eh, aquellos pastores y aquellas mujeres que son pastoras también. Amén. Que están en, aquí en Estados Unidos, en México, en el centro de Sudamérica, en toda la América eh, del Sur, eh, en cualquier parte del mundo. Vamos a orar por es. ellos. Ahorita estamos haciendo esto cuando se nos cortó la transmisión. Y queremos seguir orando por, por las personas que están pues en, en eminencia delante del Señor. ¿verdad? Sí, amén, así es. Y nos volvemos a tomar de las manos. Amén, amén. Para que el Señor sea con nosotros en este momento. Y Padre, le adoramos. Sí, Señor. Le bendecimos. Alabamos su santo nombre, Y una vez señor. más, Señor. Queremos orar Gracias, por señor. cada siervo suyo Por cada Gracias, hermano señor, y hermana porque... Que están sirviendo Aquellos hombres que eh, Aunque no sean pastores Pero que están sirviendo que somos, Señor un linaje escogido, Como y un real hombres y mujeres digo, sí, que, señor. que les sirven Padre Santo Que están dispuestos a dar su tiempo de, Para compartir sí, Justificar eh, Repartir folletos sí, Y hablarle a las gentes Y orar por las gentes Padre Santo os rogamos por Bendígale, su misericordia. señor, Os rogamos, Guárdale, Padre Santo, señor, para que usted de mano, obre señor. de una manera maravillosa y excelente sobre sus vidas. Sí, Señor. Y que cada hombre y cada mujer que está Ay, que predicando sea. su palabra, usando las, las sí, grandes sí, escrituras señor. y apegadas a ellas, Señor, sí, Padre Santo, tómelo, que usted bendiga sus vidas. Sean sus preciosos sean hermanos, Pequeñas que, congregaciones. Que el poder sean de sean obras que Santo, apenas están empezando. Los, sus, sean obras que ya tienen sí, años. Ya, las que ya han crecido a lo que ya son obras gigantes sí, aún así señor. Sí, señor bendígales sí, señor. y no importando el idioma que estén utilizando sí, señor. sea en, en español en inglés en francés en chino en, en ruso en, en lo que onda, sea para Santo, gloria y alabanza idioma. Y Padre Santo, que sí, por donde señor. quiera que vayan predicando su palabra, sí, señor. que usted bendiga sus vidas, Padre Santo. Sí, mi Santo. Cristo, así sea, Padre. Y Dios, en el nombre de Jesús. Úselos, Padre, con poder. Cúbrelos con su poder, Señor. Sí, Señor. Y donde quiera que ellos están allí ministrando, Padre sí, Santo, mi que ellos puedan sentir que no están solos. su presencia, Señor. A veces. Aún sí, los pastores Cristo. que tienen grandes congregaciones a veces se sienten solos porque mi es Cristo. mucha la carga, es mucha la responsabilidad. Mm -hmm. Y las pequeñas con, sí, congregaciones señor. y sobre todo las pequeñas misiones su, suben más porque su hay, poder, hay carencias. Sí, Pero Cristo. Padre Santo, o sea, el suplidor de, de ellos. Padre, y sobre todo, Señor, déles de su amor, déles de, sí, de, de su poder, Señor para que ellos puedan seguir ministrando sí, dondequiera que ellos se encuentren Así padre, es, padre mío, que en el nombre de jesús te bendiga a cada siervo a cada sierva suya haya, señor y que padre camino, santo que usted obre de una manera maravillosa y excelsa sobre sus vidas en el nombre de jesús y padre santo en el cubra jesús, toda la américa sí, señor. Cúbrala, Señor. Cúbrala, sí, señora. Desde Alaska Cúbrala. hasta la Patagonia, Señor. Oh, mi Cristo. Y, y, y también allá en Europa, Dios Padre, Dios padre Santo. Hombre, padre. Y todo lo que es el Caribe y, y oh, todas las partes, Cristo. Señor, donde oh, haya un alma, Señor, que América, pueda tener sí, el acceso al Internet. Sí, mi que es Cristo. como pueden vernos en sí, este Cristo. instante, Señor. El gloria, se que usted, sobre, Señor, padre. obre de una manera maravillosa sí, señor. sobre sus vidas. Así es, Padre. Y padre Santo su amor, bendito sea su poder, su, nombre, Señor. su gracia y su majestad Gracias, Señor. sea sobre sus vidas. Su grande amor para y su grande misericordia, Señor. Y la honra y la alabanza de su nombre, Cristo, Señor. Sí, Señor, le alabamos, Aleluya. le glorificamos, Aleluya. Señor. Y si Gracias, tú, Padre, mi amado, estás allí y necesitas que te unamos, que creamos por ti. Sí, bendito su nombre, Señor. Pues, o que estás unido con nosotros en la oración. Ponme aquí un mensaje en el chat. Eh, ahorita puede ser aquí dentro del chat veo que hay por, personas allí. Envía mensajes, envía vamos una a recordar frase. Vamos a recordar un, un estribillo que existe de hace más de 40, 50 años, no sé exactamente. Sí, eh, estábamos, estábamos, este, comentando que ya lo, ya lo hemos comentado, verdad, por las cosas que que están sucediendo actualmente lo, y, es, que y esto que a, a, hace años. Pero, eh, bueno, eh, el, la palabra del Señor, este, o sea, no, no caduca. Eh, su, su consejo, sus revelaciones, todo siempre está eh, al presente, al presente. Así Entonces, es. vemos eh, eh, cuando se ve en, en el mundo, uh -huh. en el mundo total, ¿verdad? este pues todos los, los efectos del mal por doquier, oh. ¿verdad? Entonces... Cuando el, el hombre eh, carnal, el hombre carnal, ¿verdad? Este, eh, los vicios no puede vencer. Uh -huh. No puede vencer los vicios. Entonces, así, eh, cuando el, el hogar, el hogar y el amor, el amor eh, maternal pierden, pierden el, el, el poder de querer, uh -huh. ¿Verdad? Entonces eh, eh, están los, eh, lo, los problemas, porque falta el, el amor, falta todo lo que lo que Dios nos ha dado, no está ahí. Cuando se ve la injusticia social, podemos ver la injusticia social por doquier, verdad? Que pues es la causa de tanto sufrir. Así es. Es la causa de tanto sufrir. Entonces cuando florece el prejuicio racial, que es lo que estamos viviendo ahorita, el prejuicio racial, eh, ¿verdad? Que, que es la flor infernal del error. Entonces, cuando el querer y el amor eh, fraternal se convierten en odio y rencor, eh, están ahí encima todos los problemas. Entonces... Se sienten las garras del mal, se sienten. Y, y, y, y bueno, las personas que no conocen, desde, o sea, no hayan cómo, cómo salir de él. Cuando se siente ese deseo infernal, entonces el seguirlo mata el ser. O sea, cuando se fuma esa esa esa droga, esa cosa que, que, que buscan, este La gentes pues que, que es lo que saben usar, entonces este pues ahí está el problema de, de, del error, de, de, la, de la muerte, eh, de, de cómo sus vidas est están en, en un caos, en un en un abismo y no hayan que hacer. Pero, ¿qué nos dice el Señor? Pues el remedio, el, ¿cuál es el remedio? El, el remedio Cristo. de Dios es Cristo el Señor. Por eso, eh, por eso envió a su Hijo Unigénito a este mundo, para venirnos a salvar del pecado, de la tentación. Entonces, es por eso tan importante que, que vengamos a los pies de Cristo y, y pedirle el perdón por, por nuestros pecados, por nuestros errores, y buscar el rostro del Señor, buscar el rostro del Señor a través de su Palabra. Y, y, y cuéntale al Señor todas tus cuitas, todos tus problemas, aunque el Señor sabe y conoce, pero a Él le gusta que, que nosotros le digamos qué es lo que traemos, qué es lo que tenemos, que nos limpie, que nos quite toda aquella cosa mala de, de, que, que ha venido a, a implantar el maligno, entonces eso es lo que el Señor quiere, una conversión sincera delante de Él, y que de aquí en adelante, eh, tú busques del Señor y, y te aparte de, de, de todo mal. El Señor te, te cubre, el Señor te da el poder, el Señor te da el, el, el deseo de no, de no volver a incurrir en esos errores, en esas faltas, en esos pecados. Pero si sí, tiene que ser sincero delante del Señor. Así es. Eh... Ahorita, mientras que estabas tú hablando sí. de eso, vino a mi mente ¿verdad? que debemos de orar por los presidentes, los primeros ministros y todos los que están en eminencia eh, en los países, eh, por pequeños o medianos o grandes que sean. Eh, ¿Por qué? Porque eso que estamos leyendo ahorita ahí de, de, de ese cántico. Sí, el remedio de, el Dios. Remedio de Dios. Eh... Habla, yo, yo me recuerdo cuando nosotros empezamos a, a estar en las cosas del Señor, ya se cantaba ese estribillo. Ese sí. Y nosotros sé, ya tenemos eh, más bien. de 40 años de sí. estar en el camino del Señor, más de 40 años. Y entonces quiere decir que este cántico, no sé, tendrá 5 o 10 años más de existir, <coughs> de los que nosotros tenemos de estar en la sudor, en la sí, entonces, sí. señor. Ajá. Entonces, cuánta necesidad hay, bueno, para empezar, los que están al frente de los países. Sí, así es. Como están aquí en Estados Unidos, en Canadá, en, en México, y en tantos países, pero por sobre todo esos países donde la tendencia no, es una tendencia de superación de, de que la gente del país, esos pueblos, puedan ser de un carácter progresista. Exacto. ¿Por qué? Porque entre más progresa el pueblo, más fuertes son los, los, los países. Sí, sí. sí ¿Por sí. qué? Porque no están dependiendo nada más de a ver qué les da el gobierno. Va, vamos a suponer, como en Cuba... Sí. Por decir un país nada más sin hablar mal de él, obviamente. Pero ahí la, la gente es muy difícil que pueda progresar. Sí. ¿Por qué? Porque el sistema no se los permite. No se los permite, así es. Eh, yo me he estado fijando que en China, a pesar de que es un país comunista, ha empezado a haber muchos nuevos millonarios, muchos nuevos empresarios que están surgiendo. Sí. Entonces... Eh, el, el, el capitalismo, en un momento dado, es la mejor medicina para que un país sea fuerte. Se fortalezca, sí, porque pues las personas, se, se o sea, tiene que haber el, el sistema de, pues, de dejar a la gente trabajar y, y saber que es útil para algo que sabe hacer algo, porque Dios nos ha dotado de, de inteligencia, sabiduría. Eh, él nos da muchas cosas, pero cuando no se dejan las personas hacer las, las cosas que tienen que hacer por sí mismas, pues no, el, el país no puede progresar Mira, tú sabes que tenemos Algunos conocidos por allá en Venezuela Sí Y nos duele El estado en que se encuentra ahorita Venezuela Claro que sí, nos, nos duele Que ya se convirtió en un Cuba completamente Sí Entonces Tenemos unos vecinos Nosotros que, que son presidente de Venezuela Sí, son de Venezuela eh, Y acá uno de ellos De, de regresar de por allá le pregunté, ¿qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo están las cosas en tu país? Dice, muy mal todavía. Eh, uh -huh. Hazte cuenta que estás viendo a Cuba. Un estado de guerra. Bueno, entonces, eh, todos los pueblos de este mundo necesitan voltear sus ojos a los países progresistas. Sí. A los que están progresando. Donde hay ingeniería, donde hay... Hay desarrollo. ...educación, donde uh -huh. hay en superación, eh, podemos ver que hay muchos jóvenes que, que están estudiando y que empiezan sí. a hacer inventos y empiezan a hacer sí, eh, la tantas tecnología, cosas la tecnología. con la tecnología. Uh -huh. Tenemos que luchar por eso mejor, mi amado, mi amada, que nuestros pueblos sean fortalecidos, ¿para qué? Para que haya una prosperidad, una prosperidad. verdadera.